Me encuentro aquí desde el edificio de fomento educativo del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas para llevar un mensaje de alerta, de prevención a toda la comunidad en general al respecto, por ejemplo, de lo que normalmente en la Navidad manejamos como son las luces que revierten el riesgo como cualquier instalación eléctrica. Por eso invito a que los usuarios madres, amas de casa, procuren llevar a sus casas un técnico electricista calificado, que sea avalado por el desempeño por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. La idea es gozar de la magia de la Navidad con buena energía.